Es, buenas no sé si tardes, como, pero, ver mi pantalla. Y amigas, muy buenas tardes Perú, muy buenas tardes mundo, un saludo muy especial desde eh, esta parte del Océano Pacífico, el litoral eh, de la costa de la República del Perú y eh, estamos trabajando intensamente para lograr... Pues, este gran objetivo de ser un espacio coordinado y positivo que permite intercambiar experiencias, conocimientos, habilidades también. Y cuando no, ¿por qué, ¿Por qué no desarrollar un respecto a, a importantes temas como el que hoy nos reúne la educación inclusiva? Y la educación inclusiva, sumadas a todos los grandes esfuerzos, es como en otras regiones y localidades del mundo, pues permiten eh, mejor calidad. Boris, el saludo a nuestro invitado de esta hora de la tarde. Adelante, maestro Boris, lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos educadores, a los que nos siguen en Facebook, en los programas de Boris Darmon. Ustedes pueden encontrarnos en Facebook Live en este mismo instante, en Boris Darmon. Usted busque en Facebook Boris Darmon y estará recibiendo la conferencia gratuita. Educación sin fronteras es, es nuestro programa de todos los jueves a las tres y treinta de la tarde con la dirección de nuestro líder, y promotor eh, y comunicador internacional Julio García del Mazo, a quien le damos la bienvenida y también la gratitud por su trabajo. Adelante mi querido Julio, un placer poder estar en esta conferencia esta tarde desde los Estados Unidos, May del Montenegro estará visitándonos esta tarde con este hermoso tema y a todos nuestros Facebook Nautas diríamos que nos escuchan y que nos siguen, un abrazo para todos ellos desde aquí del Perú, de algún lugar de la ciudad de Lima, capital de este gran país. Ok, gracias maestro Boris. Y si en algún momento salimos del aire es solamente para mantener el ancho de banda con nuestra señal de audio y, y también de video si es posible. La educación inclusiva, la educación que ha tenido que superar eh, eh, las, los principios y los cánones de la necesidad de integrar a eh, quienes por alguna circunstancia indistintamente eh, de la edad que tienen pues se eh, han eh, visto limitados en alguna de sus facultades y esa necesidad más allá de la integración, que es la necesidad de incluir más bien y no de segregar, no de separar, no de colocar a un costado o dejarlo en un lugar exclusivamente creado, diseñado en ambientes para ellos. Es el tema de la educación inclusiva que trae en esta oportunidad Educación Sin Fronteras y presentar pues a un prestigiado, profesional, eh, educador eh, con estudios de maestría en su especialidad, además docente del idioma inglés. Él es de Nicaragua y lo conocimos, decíamos, hace algunos meses, trabajando y moderando algunas actividades de capacitación para instituciones eh, de bien social, como lo es eh, la Asociación Álvaro, por ejemplo, y él aceptó gentilmente la invitación este año 2021 de compartir parte de su experiencia y sus vivencias sobre Ajá. este interesante tema. Entonces, dejamos con ustedes sin más preámbulos al maestro, amigo, pero sobre todo un eh, gran ser humano, Mender Montenegro. Un saludo desde Lima, Perú. La alternativa el micrófono para ti. Te escuchamos Mender. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por tener la oportunidad de poder compartir este cerca de este tema con todos ustedes. Me siento muy agradecido por la oportunidad, como mencioné anteriormente, este, el día de hoy, pues vamos a hablar un poco de lo que es la, normalmente el tema que yo suelo <ríe> presentar es educación inclusiva, pero en este caso quiero hacerlo un poco más específico porque es mi área de especialización, que es la educación inclusiva con respecto a estudiantes con discapacidades Hoy en día hablamos del tema de inclusión desde eh, de varios, eh, desde varias perspectivas, pero en este caso... Esta presentación es más que todo 100% orientada a estudiantes con discapacidades. No obstante lo que vamos a estar hablando el día de hoy, también permite la inclusión con respecto a otras este, necesidades con respecto a la inclusión en el aula de clase. Entonces, este, bueno, para empezar, no, no sé, me gustaría saber, este, me gustaría contar con un par de voluntarios que han tenido estudiantes con discapacidades en el aula. Cuando hablo de discapacidades me refiero, eh, por ejemplo, discapacidades cognitivas, y psicomotrices, o para hacerlo un poco más todavía específico, digamos, eh, tipo de autismo, hiperactividad, eh, estudiantes sordos, mudos, no sé. Me gustaría saber si alguno acá en esta, en esta sesión ha tenido algún alguno de estos estudiantes en su hora de clase y, cuál, y qué fue lo primero que se le pasó por la mente cuando le dijeron vas a tener un estudiante por ejemplo con autismo en el aula, le vas a dar clase qué fue lo que es primero que se le pasó por la mente a ver Eso me gustaría contar con un poco de, de un par de sí. adelante, adelante, adelante de a participación, ver. pueden ocupar el chat o pueden hablar, no hay problema Revolta vamos a dar un, manito, un par de minutos no hay problema. sí, o el chat, adelante estamos Atentos entonces a nuestros amigos que hayan tenido alguna experiencia en eh, la enseñanza-aprendizaje con niños con algún tipo de eh, discapacidad o habilidades diferentes, como le llamamos aquí en, en el, el Perú. En el Perú, mi querido doctor, este es casi una mandatorio que cada profesor debe tener en un promedio de 25 a 30 alumnos, uno de ellos debe ser un niño Aquí le incluyen con capacidades especiales sí. o inclusivo. Esa es la experiencia de la mayoría de los docentes acá en el Perú. Una de las cosas que yo generalmente he tomado en cuenta cuando he dado mis capacitaciones es que esto es una, ¿cómo le llaman? Una mis, eh, en inglés sería una misubication, ¿no? porque los niños inclusivos o los niños con discapacidades en otros países están agrupados generalmente eh, con otros niños y no necesariamente como los los que normalmente van a la escuela, aunque en las actividades recreativas sí tienen actividades conjuntas. De todos modos, al punto de vista si es correcto o no, acá en el Perú, cada, fan, cada aula debe conceder un lugar para un niño inclusivo. Adelante, si ¿Sí alguien más tiene alguna experiencia por ahí, nosotros también uh -huh. hemos tenido la oportunidad de trabajar en programas no escolarizados con niños con habilidades diferentes. Eh, tenemos una sobrina que ha estudiado. Eh, una institución llamada Centro Educativo Especial ¿no? eh, en Perú y que se dedicaba o se sigue dedicando a la formación de eh, niños eh, con algún tipo de limitación eh, física o de otra naturaleza. Y conversaba ayer con una maestra allá en Tarapoto, la maestra Mari. Mari Vázquez Arce, y me decía de la importante o de la necesaria capacitación, a propósito, está ingresando a esta sala, y la maestra Mari Vázquez desde Tarapoto, en la selva del Perú, nos decía justamente ayer en horas de la noche, de la necesidad de capacitarnos, porque de repente uno tiene la idea de cómo podría tratar a un niño con una convicción subnormal, por ejemplo, o con limitaciones de audio, audio, pero de audición, pero eh, en realidad a veces eh, tenemos primero que aprender eh, antes de poner en práctica de algunos métodos y estrategias a propósito de instrucción, maestro Meinder eh, Julio sí, claro, claro yermo, un adelante Guillermo de... no tengo... te escuchamos sí. Eh, Julio, sí, eh, nosotros tuvimos la cuando recién se daba en nuestro país eh, fui partícipe de esta experiencia y para nosotros fue una gran sorpresa porque nos poníamos ya algunas murallas, algunos obstáculos en cuanto al aprendizaje que iba a tener nuestro estudiante. Así es que tuvimos la estrategia de reunirnos los docentes cada semana con el propósito de intercambiar experiencias y encontramos que el trabajo colaborativo les ayudaba mucho cuando ellos se encontraban con sus pares. Parecía que encontraban más confianza, se sentían más seguros y eso nos ayudó mucho en nuestra tarea pedagógica. Esa es la experiencia que te podría transmitir. Gracias. Gracias, gracias, maestro Guillermo. Méndez. yo no sé como profesor si es que se beneficia más el profesor nosotros o el alumno por la calidad o lo, lo sensible que nos hace trabajar con niños con habilidades tan especiales como los que los tratamos. Silvia Antonieta Segura nos dice, eh, tuve un niño con síndrome de Down, me dio un poco de temor, dice Silvia Segura, porque estamos preparadas, pero a la vez me sentí bendecida por este angelito que llegó a mi aula. Gracias Silvia, adelante Mender. Claro, claro. Sí, este, bueno, basándome en las narrativas que <ríe> previamente han compartido conmigo, eh... Yo en sí, una de mis motivaciones de enfocarme, de especializarme en esta área, lo que es la educación, se si le dice educación especial, o para hacerlo una terminología más apropiada, de educación inclusiva, es que también en Nicaragua tenemos el hecho de que eh, el gobierno pues, clama, tener una, clama brindar una educación inclusiva, y eso significa tener casi 40 estudiantes a 50 estudiantes en un aula, pero darle acceso, a dos o un estudiante con, con, con discapacidades. Ahora, cuando hablamos de discapacidades, eh, se han empezado, bueno, se han clasificado a lo largo de los años y se dice que tenemos eh, discapacidades media, severas y, y ya pues otras que son más este, significativas. Entonces, normalmente en muchos, en muchos países latinoamericanos lo que se hace es que el estudiante que tiene discapacidades medias es el que se le permite estar en el aula de clase. El estudiante que se le considera que tiene una discapacidad severa, digamos como que un autismo que no puede hablar, se le mantiene aparte a, a, a con otros niños que tienen el mismo diagnóstico. Y en este caso yo creo que algo que es muy importante que hay que mencionar es la parte que se dice diagnóstico. Eh, me llamó mucho la atención... Eh, <risa> La participación donde dice me dio miedo a porque no sabía cómo iba a abordar el niño, y eso es lo que pasa muchas veces, es algo muy común, algo muy normal. Y a nivel latinoamericano siempre se nos dice de que necesitamos capacitación para poder hacerlo. Aquí en Estados Unidos eh, se han hecho entrevistas en diferentes instituciones y se ha demostrado si es lo mismo, han dicho los otros profesores aquí en Estados Unidos que han dicho que necesitan eh, capacitación para poder atender a los estudiantes con discapacidad. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos? Pues, de que tenemos eso, de que desde ahí, desde el momento que escuchamos, eh, nosotros le decimos como que etiqueta, una label, se le pone una label, le decimos estudiante autista, estudiante mudo, estudiante sordo, estudiante con síndrome de Down, estudiantes con esto, dejamos de ponerle... Mente a lo primordial que es el ser, que es lo que tenemos o que vamos a tener en el aula. Es, una, es, una, es un ser humano, es un niño y que etiqueta que es totalmente secundario. Entonces, si, no, si empezamos a, primeramente, a decir como que se si nos dijera, vas a tener tres estudiantes nuevos estudiantes nuevos, sin poner la etiqueta, ¿qué decimos nosotros? Ah, ok, súper, bien, puedo, claro que sí. Pero ya cuando escuchamos la etiqueta o el diagnóstico de primero, empezamos con ese temor, ala, yo nunca he tenido un estudiante con síndrome de Down, nunca he tenido un estudiante autista, ala, pero la televisión me enseñó que los niños autistas eh, no pueden hablar, que no ponen atención, que son problemáticos, que son agresivos, ala, que los niños que son ciegos solo se pueden pueden usar braille, pero yo no sé cómo usar braille, entonces no voy a saber cómo darle clase. Y así, la narrativa cambia, cambia, cambia. Lo que más escuchamos muchas veces son simplemente información que escuchamos de no necesariamente apropiados, como es la televisión y otros tipos de etiquetas, pues, de otro tipo de información que la gente da. O escuchamos algunas veces... E información de parte del departamento, ah, no estoy menospreciando en este caso, no estoy nada en contra de los especialistas en psicología, pero a veces como que se le dice al profesor, tenemos estudiante autista, mira, este muchacho va a hacer todo esto. Entonces, el profesor, el día a día está como que, ala, ¿qué va a hacer ahora? Si le hablo, ¿para qué lo voy a hablar si no me va a escuchar y no me va a poner atención? ¿Para qué lo voy a poner a trabajar con otros niños si no va a interactuar para nada con los otros niños? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Le ponemos tanta mente al diagnóstico que nos limitamos a explorar y a conocer a los estudiantes. Y es esa parte donde se nos olvida que estamos lidiando con seres humanos, que no estamos lidiando con un objeto, que tenemos que leer un manual de instrucción. ¿Ya? Entonces, eh... Esto es como para empezar la, la, la, la charla el día de hoy. Los invito a todos a que nos demos la tarea de conocer a nuestros estudiantes. Y ese es el punto de inclusividad. Dar la oportunidad de conocer a un estudiante para explotar sus habilidades. Que el que un estudiante no pueda, digamos, hablar para comunicarse, no olvidemos que la comunicación no, sol, no, no solamente es oral, la comunicación puede ser escrita y puede ser a través de gestos. Entonces, docente, primeramente, yo diría, para una capacitación, démonos la pauta a conocer a los estudiantes, a valorar cada aspecto de ellos. Y más que todo eso, a darnos cuenta que ellos sí pueden. ya Entonces, eso es muy importante. Ponerse la camisa de conocer a nuestro estudiante y valorar toda su... Discapacidad, ¿okay? Entonces, empecemos un poco, esto cuando hablamos de las discapacidades, esto no es un tema nuevo, esto es un tema muy, muy, muy viejo. Este es un tema que se transmite, mover esto, este es un tema que se transmite a, a, a, una, a la historia con respecto a las discapacidades a través de los tiempos, han tenido muchas interpretaciones. En algunas culturas una discapacidad significa un, es un sinónimo de un pecado. Eh, hoy en día también se le pone como que un estudiante que tiene una discapacidad quiere decir de que ala, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Lo primero que se pasa por la mente es el pobrecito. Otras veces burla, otras veces la necesidad, como que ala, el estudiante no puede hablar, tengo que hacer todo lo posible para que enseñarle a hablar. Eh, tenemos otra parte, discapacidad, problemas de discriminación. Discriminación y falta de oportunidades de derechos. Sí, o sea, una, un derecho es una educación. Pero si venimos y empezamos a, este, a, a, a aislar a los estudiantes, todos los estudiantes con discapacidades aparte, y los estudiantes que no tienen discapacidades por un lado, no estoy pidiendo el mismo derecho de educación a todos. Okay? Entonces, es un primer punto. Vámonos a, a, a la segunda slide. A ver, antiguas civilizaciones, como, antiguo, como había mencionado anteriormente, eh, antiguas civilizaciones, presa de maldición, y con la naturaleza, pecados, etcétera, no obstante, en otros lugares, pues, digamos, los nativos americanos, cada vez que se encuentra una persona con una discapacidad, bueno, también tenemos el caso de la India, una discapacidad no era sinónimo de gracia, sino que era un sinónimo de bendición. Ya, Entonces eran valorados, admirados y eran valiosos. ¿Okay? Entonces tenemos, la, tenemos aquí, este, estamos viendo las discapacidades desde, desde varios lentes, básicamente, de varias perspectivas. Edad media, tenemos los orobados, los bufones, los que se ocupaban para tratar a las personas, las personas que sufrían de nanismo. Eran ocupados como regalo para las personas que tienen dinero, servían como entretenimiento, etc. Y aquí en la Edad Media donde verdaderamente después pues, se, se da un poco la necesidad de que las personas que tienen discapacidades en la sociedad no las quiera. Ya, entonces, bueno, ok, se crearon bueno, hospitales, asilo, meramente solo para tenerlos ellos aislados. Entonces, como que podríamos decir, no no sé, a mí siempre me ocupa, me, me encanta ocupar este ejemplo, como que el hecho que tienes quebrado el brazo, digamos lo siguiente, nosotros, algunos de nosotros se quiere el brazo, quebrarse el brazo quiere decir la mano derecha, brazo derecho, no puedes hacer muchas cosas porque ocupas tu mano derecha para eso, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué tal si, nos empe si empezáramos a aislar a todas las personas que tienen su brazo derecho? La empezáramos a aislar y dijéramos como que no, no pueden. Porque tiene el brazo derecho quebrado. No, ¿verdad? No existe. ¿Qué es lo que pasa? La persona tiene el brazo derecho quebrado, no puede usar su mano derecha, entonces, el, a como puede, el estudiante va a clase. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, está en el aula de clase, pone atención, algunos compañeros le copian las clases, o aprende a escribir con la mano izquierda, o aprende otras herramientas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí sí le dimos la oportunidad de tenerlo en el aula de clase, a pesar de que no puede desenvolverse de, la, de una manera típica como generalmente se espera <ríe> ya, entonces a veces esto es una cuestión de perspectiva lo que es las discapacidades es una cuestión de perspectiva y entonces acá nos lleva el tema de que qué es una educación inclusiva vamos a tener una, unas participaciones por acá que okay. siempre me, me permiten vamos a leer esto dice ok una institución básica de 31 niño que despresió que era el quien se burlaba de todo, agredía a los demás tenía el menor despido, los demás niños. Ok, exacto. Ok, entonces en este caso, Mario, Mario Vázquez, tenemos entonces niños que tenían la discapacidad y se burlaba del resto. Exacto. ¿Qué, ¿Qué les quiere decir eso? El tener una discapacidad no te hace menos. Para nada. Sos una persona más en el mundo. Tener sentido de sarcasmo, te puedes burlar del resto. Simplemente la manera que vas a interactuar, la manera como te vas a mover y, y hacer otras cosas es diferente, pero eso no quiere decir que sos menos que las demás personas. Y a veces, ¿qué es lo que pasa? Un gran error. Miramos a una persona en una silla de ruedas, una persona con síndrome de Down que puede tener 30 años y empezamos a hablarle como un niño. No sé a quién de nosotros nos gustaría que nos hablaran como, nos trataran como niños, si nos quebramos un brazo o, o, o no podemos hablar por, una, por un mes, no sé. A nadie, ¿verdad? Creo yo que lo mereceríamos de una manera ni grande. Entonces, es una cuestión de perspectiva. Y esto es lo que pasa con las personas con discapacidades. Muchas veces, eh, muchas veces tendemos a pensar que una discapacidad es igual, es un sinónimo de misericordia. Ala, tengo que ayudarle a hacer todo. No necesariamente. Ala, tengo que ayudar a moverlo ala, qué pobrecito. O inmediatamente cuando escuchamos la palabra discapacidad nos imaginamos un hospital, doctores, psicólogos, una aula especial, donde un estudiante está recibiendo nada más la clase con un especialista y, él, y eso es todo. Se ha comprobado que no es una práctica efectiva. Y no es una práctica efectiva por lo siguiente. Todos somos seres gregarios naturaleza. Aprendemos y sabemos nuestras limitantes y nuestras fortalezas a través de la interacción. Y la interacción es lo que nos da, nos permite aprender a movernos en el medio y a funcionar en el medio. Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos un aula inclusiva. Un aula inclusiva es aquella donde se valora la diversidad. Nos quitamos el lente que dice quién es normal y quién no es normal porque eso no es cierto y empezamos a mirar más allá de las formas típicas las formas típicas de los estándares que bueno esos estándares de medida de altura de peso de color de piel de belleza nos quitamos esa ese ese ese ese tipo de lente y empezamos a ver una y empezamos a ver de una manera más amplia, más allá, seres humanos, como cualquier otro. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer primeramente. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que muchas veces también nos dicen, ah, la vez tengo un niño autista, ok, yo estoy dando quinto grado. Ok, como el niño es autista me dicen que los autistas así, así, así, así, yo no creo que él pueda aprender. Entonces, una adaptación, una adaptación que yo voy a hacer es darle material de segundo grado, porque de seguro él no puede. Porque tiene una discapacidad. Lo mismo con síndrome de Down. Lo mismo con hiperactividad. Ay, viene un niño hiperactivo. El hiperactivo no puede dejar de moverse. Solo vive, ¿Lo voy dejar que se vaya allá, que vaya a jugar a la cancha. Que me deje, me deje dar la clase tranquila. ¿Qué es dar la clase tranquila? Estar enfrente en aula, el profesor hablando, hablando, hablando, los niños copiando. Obviamente en ese ambiente, un, un estudiante con hiperactividad, lo perdimos. ¿Por qué? Porque una persona, estudiante con hiperactividad, eh, lo asociamos un poco con un tipo de inteligencia, la kinestética. Necesita moverse, necesita tocar, interactuar. ¿Qué pasaría con este estudiante si hacemos una sesión de clase en la cual eh, tenemos que movernos de un lado a otro para intercambiar información de lo que estamos leyendo? ¿Creen ustedes que este estudiante no tendría éxito? Ya, entonces pongámonos a pensar en todos esos aspectos. Tipos de discapacidad, tenemos el déficit, se les conoce como déficit psicomotriz, intelectual, auditivo, visual. El psicomotriz es toda aquella persona que está en una silla rueda que tiene dificultades para poder mover sus brazos su, brazo, su piernas cuadrapléjico, etc. O que no puede articular bien las palabras cuando quiere comunicarse. Tenemos eso. Déficit intelectual. Caen déficit intelectual, síndrome de Down, cae el autismo también. Eh, y tenemos la hiperactividad, etc. Déficit de auditivo, eso está claro, persona sorda, visual, persona ciega. ¿Okay? Entonces tenemos esos cuatro aspectos tipos de discapacidad. Nuevamente, les quiero hacer énfasis en lo siguiente. Esto simplemente se llama etiqueta. Esto es una etiqueta. Y todos sabemos, pues, de que cuando hablamos de etiqueta, tenemos la etiqueta del blanco, del moreno, del negro, etc. Entonces, la vida etiqueta, etiquetas, en fin y al cabo, lo que hacen es más bien este, cegarnos. Nos hacen como que más bien nublar nuestra mentalidad y no mirar más allá de la persona, el ser humano. Ok. Eh, Estilos de aprendizaje. Recordemos lo siguiente. Las personas tienen diferentes estilos de aprendizaje, no solo es un estilo. ¿Qué es lo que te quiere decir eso? Que como docente, tenés que crear un aula de clase que invite a todos los estudiantes y todos sus tipos de aprendizaje a aprender. Que si yo soy el tipo de docente que voy a pasar hablando enfrente del aula y los estudiantes escuchando, ahí nada más estoy beneficiando al estudiante que, bueno, al escucha, que si yo vengo, uso nada más imágenes, etcétera. Solo estoy beneficiando el visual. Y qué tal aquel que no tiene, que no puede, que no tiene una facilidad de una buena, una buena vista o que es ciego? Cómo hacemos con otras actividades que podemos hacer? Eh, Son variables de acuerdo con las tareas y las situaciones. Claro. Nuevamente, y en este caso vamos a hablar un poco de la evaluación. ¿Cómo es mi evaluación? ¿Cómo estoy evaluando? Si evalúo escrito, el hecho que evalúe escrito, ¿estoy beneficiando a todos los estudiantes sus diferentes tipos de aprendizaje? No. ¿Verdad? Si evalúo solo de manera oral, les beneficio a todos también? No, tampoco. ¿Y qué tal si hago un tipo de evaluación bastante diverso? Con diversidad. Mejor, estoy invitando a todos, que todos puedan expresarse y participar de la mejor manera posible, de la manera que ellos se sientan más cómodos haciéndolo. Y en este caso, aquí es donde pasa lo siguiente. En un ambiente de habla exclusiva, donde tenemos estudiantes con y sin discapacidades y ponemos a trabajar a los estudiantes entre ellos, los estudiantes empiezan a aprender uno de otro y empiezan a cooperar. Los estudiantes con discapacidades aprenden los estudiantes que no tienen discapacidad y viceversa. Cada quien empiezan a aprender de su, de su fortaleza, empiezan a observar sus debilidades y cuando identifican sus debilidades, tienen apoyo de uno o del otro, como tiene que ser todo en la vida. La interacción es lo que nos permite ser lo que somos. No sé si alguien aquí me puede decir que bajo cuatro paredes sin interactuar con nadie, lo dudo. Tal vez se pueda aprender teoría, pero la práctica, ¿dónde la dejamos? no queda en nada. Y muchas veces, ¿qué le sucede? Aprendemos cosas, aprendemos, obtenemos cierto conocimiento interactuando, no necesariamente leyendo, haciendo, aprendí a hacer algo. Y lo mismo pasa con los niños y estudiantes con discapacidad. Entonces la interacción es crucial, socializado, varía a lo largo de la vida. yo puede ser de que haya sido muy bueno, haya, haya tenido dificultades con algo al comienzo. Pero producto de mi interacción, yo pude desarrollar eso y ahora soy bueno uh, realizando actividades de esa manera y ahora puedo hacer actividades de otra manera gracias a la interacción que he tenido con mis compañeros, etcétera. Pueden ser no en promedio buenos o malos, es una cuestión de enfoque. Y aquí tenemos algo muy importante, suponer competencia. Y aquí es donde las etiquetas tenemos que quitarnos pues la, la, la, la pañoleta que tenemos en la vista y que nos ciega nos ciegue. Aborde a cada estudiante como personas pensantes, con ideas sobre su vida. El hecho, y aquí es donde tenemos la parte de que la, la gran importancia de la comunicación docente, la labor docente no es una tarea eh, en solitario, para que el docente pueda dar su labor en el aula de la mejor manera posible necesita de apoyo en ese apoyo tenemos los coordinadores supervisores padres de familia recordemos quiénes son los que han tenido estos niños con discapacidades de pequeño sus padres qué nos cuesta abordar a los padres ah, cuénteme y digamos Carlito, ¿qué Carlito, ¿Cómo Carlito le gusta aprender? ¿Qué ha observado usted? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué no le gusta? Etcétera. ¿Qué tal? Los padres. Si me hacen la pregunta a mí, bueno, esto no solo lo digo yo, esto básicamente es algo que he aprendido. Los primeros expertos con respecto a discapacidades son los padres. Aboquémonos con los padres. Comuniquemos con los padres. Los padres nos enseñan y nosotros enseñamos a los padres. Trabajamos en comunidad. Eso es muy importante. Antes de poner una etiqueta, démonos la oportunidad de conocer al estudiante. Y miremos más allá de los diagnósticos. ¿Qué nos dicen? No socializan. Ok, ¿quién dice que no socializan? Déjame probar. Voy a probar. Y recordemos, la enseñanza. La enseñanza es... Eh, ¿Qué nos ha enseñado la enseñanza? La enseñanza, tantos métodos que hemos visto de pedagogía, de metodología. La metodología y la pedagogía están variantes porque nos dicen, sí, de que todos los estudiantes son diferentes. Entonces, ¿por qué no aplicamos ese mismo concepto con los estudiantes con discapacidades? Son diferentes. Démonos la tarea, conocerlos bien. Adaptar nuestra aula de clase. Y cuando yo me refiero a adaptar, no significa que mi, que mi clase yo la va a hacer más sencilla, ni por cerca. Está comprobado que los estudiantes que no tienen discapacidades se benefician de mayor manera de las adaptaciones en el aula de clase los docentes que se han hecho por ejemplo eh, tengo un estudiante que no puede hablar no no puede hablar necesita apoyo para poderse comunicar entonces él se comunica de manera escrita un tipo de participación ese tipo de participación otros estudiantes que no tienen discapacidades que son demasiado tímidos la usan no sé qué pasó ahí. Me están participando todos. Ok, pero ¿qué pasa si mi estudiante usa un tipo de eh, assistive device? Le dice como que un, un equipo de asistencia para comunicarse, ok. Un día antes se comunica con la persona que apoya al estudiante con esta discapacidad de que trata la clase, de manera que el estudiante se prepare un día antes para participar en la clase. Pero es muy importante. Hacer a los estudiantes que se sientan, que se sientan, eh, que se les escucha, que se les valora. Ya, entonces continuamos un poco. Este, viene el estudiante del beneficio de la evidencia. Supuesto menos peligroso establece que en ausencia de evidencia absoluta Ok, hablando de esta parte, y recordemos esto, no toda comunicación es oral. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Y hablando de lo conocer al estudiante, nos dicen, mira, dejar clases sexto grado, sí. Eh, Carlito, ese chaval es, no deja de hablar. Mira, terrible. Entonces el profesor llega el día siguiente, ok, Carlos, siéntense al frente. ¿Qué pasó ahí? No se dio el chance al profesor de conocer al estudiante inmediatamente. Por lo que le dijo otra persona, ya lo tachó. El estudiante ya lo... Ya le, le, le limitó y muchas cosas que no necesariamente, muchas veces nuestros estudiantes son la reacción de nuestros estudiantes son el reflejo de nuestras prácticas número uno si somos profesores que verdaderamente les decimos a la gente el primer día de clase miren yo aquí viene el día, yo el día de hoy quiero que sepan que acá yo soy su profesor, ustedes son mis alumnos no son mis amigos, punto yo no vine a ser amigos acá, soy su profesor y eso es todo eh, primer día de clase, si usted hace esto, menos puntos, si usted hace lo otro, menos puntos, si usted hace lo de esto más, menos puntos, y esto, menos puntos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Le estamos permitiendo, nos estamos dando el chance de conocer a los estudiantes. ¿Qué tal si ante un acto que no nos gustase o ante una reacción de un estudiante con discapacidad, o sin discapacidad? Lo abordamos y le decimos, ok, contame, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué pasó acá? Ah, es que me sentí esto y esto y esto. Ah, es que yo normalmente no puedo controlar esto. Entonces, por eso. ¿Sería una aula? Eso sí es una aula inclusiva donde pasa eso. Tenemos, vamos a ver, aquí una pregunta. Ah, okay el link. Ok. Ok. <coughs> ¿Cómo podemos crear un ambiente inclusivo? Ups. Bueno, tenemos los cuatro componentes. Una aula modelo. Como he mencionado anteriormente, una aula modelo donde todos los estudiantes y sus habilidades son valiosas para el aprendizaje. Aquí no hay nadie que sea más ni sea menos, sino todos somos los mismos, todos podemos aprender uno del otro. Dos, diseño curricular enriquecidos con adaptaciones ok diferentes tipos de brindar diferentes tipos para participar brindar diferentes tipos de evaluaciones que beneficien a todo estudiante eh, el contenido que sea relevante que eso es muy importante relevante a qué me refiero con relevante eh, a la a la edad del estudiante y sus intereses que porque yo pienso que un un, un documental de historia que es relevante para más, para mi persona, que tengo casi pues 40 años, no necesariamente es relevante para un estudiante de 10 años. Pensemos en eso. Esa es una adaptación. Adaptaciones no quiere decir que porque tengo un estudiante con discapacidades, yo voy, porque está en primer año, yo le voy a hacer la clase a él como que estuviera en segundo grado, porque él nunca va a aprender. No significa eso. Significa promover, brindar un modelo pedagógico en el aula de clase, implementar un modelo pedagógico en el aula de clase que invite a todo estudiante a aprender y a desarrollarse de la mejor manera posible, empezando de actividades sencillas a complejas. Y recordemos lo siguiente: tomemos en cuenta el lapso de atención que nuestros estudiantes tienen hoy en día. Y pongámonos a pensar en lo siguiente: eh, actividades en el aula de clase. Ok, yo. Hablaba con mis estudiantes de metodología y les preguntaba, ok chicos, ¿cuántas actividades de clase podemos llevar a cabo en un periodo de 45 minutos? Respuestas. Dos, tres actividades. Eh, investigación nos dice, ¿cuánto, es el, eh, cuánto, ¿cuánto dura la atención hoy en día? Menos de cinco minutos. Vengo estudiantes un estudiante tres minutos, entonces yo vengo, implemento una actividad de 20 minutos y después implemento otra de 20 minutos. ¿Qué pasó ahí? Después de los siete minutos ya todo el mundo empezó a saltar, ya todo el mundo empezó a hablar de otro tema. Ya todo el mundo ya se distrajo y ahí va el profesor. Ah, la estudiante problemático, no pone atención, siempre está distraído, no copia, etc. Ajá, profesor, actividades cortas cinco minutos, sencilla. Cinco minutitos, una actividad pequeña, lo muevo a otra actividad. Estoy tomando en cuenta el límite de atención del estudiante. La interacción entre ellos. Entonces, mi aprendizaje es más enriquecedor que hacer... Trabajo en equipo en la comunidad educativa. ¿Cuántas veces como docente la educación? Pensemos en lo siguiente. Y lo que decía anteriormente, ¿cuántas veces como docente pensamos que en nuestra clase es algo totalmente aislado de las demás clases. Muchas veces pensamos eso y no es así. La educación es un trabajo colaborativo. Y como es un trabajo colaborativo, ¿qué nos cuesta como docente? OK, pensemos, conectemos nuestra actividad, nuestros contenidos, hagamos algo significativo para los muchachos. Mira, vos haces esto, vos haces lo otro, y así lo conectamos. Es más valioso. Yeah. ambiente escolar que valor la diversidad y promueve el sentido de la responsabilidad totalmente, en este caso es donde evitamos siempre decimos, recordemos en las aulas de clase donde no hay estudiantes con discapacidad siempre llegamos y les decimos que no toleramos la burla a sus demás compañeros lo mismo se hace en una aula inclusiva la burla se elimina totalmente y se motiva lo que es la participación en conjunta, cooperativa ¿Qué tenemos que pensar? Uno, puede es una fortaleza y la oportunidad de cada estudiante? Apera a los estudiantes que reconozcan y que cada persona tiene de aprendizaje. Invítelo para que discutan sus compañeras con usted o sus compañeros. Eh, promover, reconocer la importancia de estrategias de autocorrección y automonitoreo. Invita a cada estudiante, a cada uno, a conocer la importancia de cambiar estrategias, de las situaciones. Y esto, todo esto, lo que tenemos acá, todo esto sucede. En un ambiente inclusivo y cooperativo, donde los estudiantes están interactuando unos con otros, de, independientemente de sus su diferencias y de que uno tenga discapacidad y otro no tenga discapacidad. Si me preguntan a mí si me siento cómodo diciendo la palabra discapacidad, la verdad que no me siento cómodo, porque si me preguntan, de corazón no considero de que simplemente ser diferente significa ser, tener una discapacidad. ¿Por qué? Porque simplemente todos somos seres humanos y todos tenemos características diferentes y simplemente porque no, porque no caemos en el estereotipo de ser normal, empezamos a tachar. Entonces, quitémonos eso. Y aquí, la individualización no es norma indispensable para la educación de estos alumnos. No, nope. y está comprobado. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es lo que se ha comprobado. En Estados Unidos, en muchos lugares, a los estudiantes eh, con síndrome autista se les eh, brindaba educación aislada. Un especialista estudiante, un especialista estudiante por toda su primaria. Cuando estos estudiantes eran incluidos en el currículum general. ¿Qué pasaba? ¿Cómo, cómo se sent... ¿Qué pasaba? Bueno, los estudiantes tenían dificultades de socialización. ¿Por qué será? ¿Será porque solo se socializaron con un docente y nunca se socializaron con otros compañeros de clase? Aquellos estudiantes que ustedes escuchan que dicen, ah, es que es autista, fíjate que muerde a todo. Ok, imagínate, este niño tuvo la oportunidad de socializarse con otros niños desde pequeñito, No, se le quitó. Entonces, ¿cómo podemos, cómo podemos esperar comportamientos cotidianos estandarizados cuando, cuando le quitamos esa oportunidad desde pequeño? ¿No? Entonces, y es lo que mencionaba anteriormente: las adaptaciones. Adaptar no significa hacer que quinto grado, ok, como tiene una capacidad de hacer para preguntas primero o segundo grado, no significa eso. Significa hacer las adecuaciones necesarias para que todos los estudiantes puedan beneficiarse del aprendizaje. Así es sencillo. Participaciones: ¿cómo puedo? Ok. ¿qué hago? que okay. miren, aquí tenemos esta tabla de clase acá. ¿Cómo pueden participar? Usar o un bolígrafo, un marcador, escribir algo. Pueden participar solitos o en pareja. Ok, ¿qué opinan ustedes de este tema? ¿Puede ser en pareja, individual, en grupito? Díganme. Pum. Todos los niños agarran valor cuando interactúan con otros de sus compañeros. Le dicen, mira, sí, yo pienso que esto sí, ¿estás listo? Sí, dale, yo participo. Ok, van. Materiales, agenda, ventana de palabras, también papel, cronómetro, todo eso puede ser utilizado. Y muchas veces, en estudiantes con eh, discapacidades significativas, pues muchas veces tienen a lo que se le conoce como maestro sombra, está bien. Que participe con él y que el maestro sombra le ayude a participar un poco, excelente. Y básicamente. La persona de acceso al currículum, objetivos, contenidos, metodología y evaluación, ampliaciones curriculares. Entonces, todo esto va dentro de esto. Ya, entonces, este, más allá de, de, de, de, de, de simplemente hacer adaptaciones y hacer cambios en la enseñanza por el simple hecho de tener estudiantes con discapacidades, los más allá del hecho de que todos nuestros estudiantes son diferentes, todos aprenden diferente. Y a todos les gusta comunicarse y participar de manera diversa. Entonces promovamos eso y vamos a tener un ambiente inclusivo. Y aquí está un ejemplo de un aula. El tradicional, en el tradicional, el profesor está acá. Y aquí los que están acá muchas veces no pueden ver la pizarra, casi no participan, etc. En este ambiente acá que tenemos acá, ya es un semicírculo, semicuadro en este caso. Tenemos grupo. Combinado, estudiantes con discapacidades sin discapacidad, etcétera Trabajando grupalmente, los puedo variar, los puedo hacer que se mande para acá, etcétera Algo más, donde el profesor puede atenderlos a todo acá. Si yo estoy acá como docente, yo puedo aclarar las dudas de todos porque me permite moverme alrededor. Y le permite a ellos que también se muevan alrededor. Que eso es muy beneficioso. Y recordemos lo siguiente. Eh, no todos usamos la misma talla. Y dice, nuestra lección no es, en, no es, no es entre enviar estudiantes al pasillo y no hacer nada. Podemos hacerle diferencia en el aula de clase. Que muchas veces, y quiero que, que pongan mucha atención a lo siguiente. Con respecto a los problemas de comportamiento. Un problema de comportamiento no es una necesidad de comunicación. Si un estudiante está mostrando problemas de comportamiento en el aula, algo le pasa al estudiante. Algo le sucede ayer en su casa. Entonces, evaluemos todas esas oportunidades, evaluemos todo eso y valoremos a nuestros estudiantes, que es muy importante. Si uno no puede aprender de la manera que enseñábamos, quizás debemos enseñarles de la manera que ellos aprenden. Y bueno, básicamente, esta ha sido mi presentación el día de hoy. Vamos a ver aquí un poco los mensajes. A ver, un día, ok. Bueno, muchas gracias a todos. Este, les voy a brindar ahorita mi correo electrónico. Este es mi correo, me pueden escribir. Ahí estoy en Facebook, LinkedIn. Se pueden comunicar conmigo y con mucho gusto eh, puedo brindarles más material si es necesario. Entonces, estoy nuevamente a. a, a a preguntas, sesión de preguntas. Micrófono, micrófono. Micrófono, Julio. Sí, decíamos que eh, es el momento justamente, no sin antes agradecer a mender Montenegro Carel, en Montenegro, eh, nicaragüense de nacimiento, trabajando en los Estados Unidos en esta importante área. Así que abrimos micrófonos, participaciones, inquietudes, preguntas. Ya nos comentaba la maestra Mari Vázquez de un caso de, de, un, de un niño con una aparente este, conducta agresiva. Maestra Mari Vázquez, en la selva peruana, allá en el nororiente del de territorio peruano en Ceja de Selva, en la región San Martín, la ciudad de Las Palmeras. Adelante, el micrófono para usted. Bienvenida, le escuchamos. Bien, muchas gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a nuestro expositor en esta hermosa tarde, doctor Montenegro. Bien, esto, eh, había comentado este caso, ¿no? Y de verdad que se burlaba hasta de los maestros, este, mm -hmm. este muchachito. Claro. Y, y de verdad que... Eh, una oportunidad le estábamos al finalizar el año escolar y bueno quién no quiere saber cómo salió no todos los estudiantes quieren saber cómo salieron y pero pero temen más por el promedio de matemática entonces el profesor eh, de matemática recuerdo así en un momento de recreo les dijo a los chicos así en el patio mientras conversaba esto le dijo cuando le preguntaron Maestro, ¿quiénes estamos esto, aprobados? Entonces el maestro le dijo, le señaló precisamente al, al, al, al niño inclusivo, le señaló y le dijo, precisamente tú estás desaprobado, le dijo, ¿no? se acer, Acercándose, cogiéndole del brazo y bueno, del hombro, perdón, pero el, el niño le respondió. Usted, profesor, es muy chistosito, ¿no? ¿Cómo cree usted que yo voy a desaprobar el área de matemáticas? Bueno, son reacciones típicas de algunos niños que están en esta, con estas características, ¿no? Bien, también quería socializar algo importante. En primer grado hace unos años, esto, hace como cuatro años, tuve una estudiante. Inclusiva a raíz de, de que, bueno, estuvo así porque sufrió un accidente en la escuela primaria. Esto, unos niños la empujaron y se cayó de las escaleras. Entonces al caerse de las escaleras se golpeó. Mucho la cabeza, en fin, tuvo el problema que se le este, fracturó el brazo y entonces un brazo lo tenía, pues ya o sea, más más pequeño, ¿no? O sea, tuvo un encogimiento en el brazo, ¿no? Entonces, esto, y cuando llegó a la secundaria, había había um, varios niños que, que la molestaban demasiado, demasiado. Era insoportable porque, y también hasta. Había momentos en que se volvía la situación incontrolable porque uno dejaba de hacer clases precisamente para orientar, llamar a la reflexión, conversar esto en el interno con los niños que, que estaban agrediendo a, a Lipna era el, esta niña, Lipna su nombre era Libna. y y la niña lo único que hacía era llorar, llorar y llorar. Bueno, generalmente… Yo sacaba copias de algunas, algunas páginas para colorear, de muñecas como Sailor Moon y otras. Entonces, esto, cosas, la presita, en fin, otras. Esto del personajes de la televisión. Entonces, foto, multicopiaba esas, esas páginas de unos libros que, de unos folletos que se compran en las librerías. Y le daba a ella, mientras trabajábamos, los demás le, le, le, daba, le proporcionaba las hojas para que ella las pintara a su gusto, a su manera, y después me las mostrara. Y poco a poco yo iba en un momento en que los demás niños estaban trabajando, cuando ya terminaba de monitorear los grupos, no el trabajo en los grupos, eh, recurría a ella y le eh, miraba cómo estaba avanzando y se sentía muy feliz porque veía cómo su propia su propia obra en la pintura en el coloreado era muy satisfactoria entonces yo le yo le alentaba mucho a que sus trabajos están muy bien le pedí que tuviera un folder y cada, en cada clase iba archivando los folders, ¿no? Entonces yo los revisaba, revisaba, sellaba esas, esos trabajitos y ella los guardaba con mucha, con mucha alegría. Y en casa mostraba a sus padres. Y bueno, era lo, que, lo máximo que podía hacer con la, con la niña, pero poco a poco, eh, hay momento, aprovechaba el momento de, de recreo precisamente para para conversar con ella de manera alegre, pero en el aula casi siempre lloraba, porque un cinco ante el menor descuido venía, se levantaban dos niños o tres niños que siempre lo molestaban y la hacían sentir muy mal. Este, bueno, después conversábamos también con los niños que, que tenían esta mal, este mal hábito ¿no? de, hacer, de incomodar mucho a su compañerita. Pero eso era lo que, lo que hacíamos. Bueno, en la secundaria siempre tenemos niños inclusivos, siempre, siempre, siempre. Y bueno, unos este, más, esto, más con características mucho más notorias, y, pero es un reto para el docente, es un reto. Mi área es comunicación y bueno, y ellos esto, siempre han, han constituido para mí una, podríamos decir, un, un reto que afrontar. Y, y bueno, que asumirlo, porque precisamente son niños muy tiernos que esperan mucho, mucho buen trato de los docentes, sobre todo de aquellos que esto se identifican mucho con ellos. Sí, es muy bonito pero también constituye un gran reto. Realmente los maestros no tenemos esa preparación que deberíamos tener. Aprovechamos precisamente una conferencia, un curso, un taller, un, un, a veces hasta un seminario para poder aprender estrategias de cómo mejorar nuestro trabajo. Y cuando tengamos esa oportunidad de, de trabajar con un, un niño inclusivo. ¿no? Claro. En Secundaria, repito, es muy común encontrar niños en todos los grados que tengan estas características. Sí, muy bien, muchas gracias. gracias. A usted, maestra eh. Maja. adelante, Maider, te escuchamos. Sí, este, recordemos que el hecho de tener una discapacidad no significa que no se puede corregir. Y en este ah. cuando me refiero a corregir es hacerle correcciones de conducta a ciertos niños con discapacidades. Porque también ah. se ha observado que muchas veces este hay niños con discapacidades que cuando están en el aula de clase más bien se aprovechan, como cualquier otro niño. Y es lo que yo les decía. Ese, tener una discapacidad no significa que dejar de ser un niño como, un, como cualquier otro, que tienes tu bandidencia tenés tus problemas de conducta, etc. Es un niño. Ya, entonces muchas veces como docente, Ala, nos da miedo, Ala, no sé cómo corregirlo porque tengo miedo de que me en problemas, etc. No. Y es lo que yo les decía anteriormente aboquémonos a los padres de familia, como eh, todos los padres de familia corrigen a sus niños con discapacidades en su hogar. Ahí tenemos un recurso para usar, ya, que eso es muy importante. Ahora, este, con respecto a que es un reto, okay, eh, exploremos un poquito más por qué es un reto. Eh, porque nos da, porque consideramos de que el joven no va a aprender este, de lo, la manera que usted está dando la clase. Si es así, entonces qué tal si abordamos al joven o empezamos a explorar en qué tipo de actividad este joven o este estudiante pues se beneficia más. Exploremos un poco más y conforme a eso aprendemos nosotros también. Entonces, ¿qué es lo que yo les puedo decir con esto? Eh, cuando hablamos de discapacidades, las discapacidades, las capacitaciones no necesariamente se necesita un manual de instrucciones que nos diga, cuando tenés un estudiante autista, tenés que hacer todo esto, porque no? Eh, Estimados colegas docentes, el ser autista no significa que hay una lista concreta que diga todos los comportamientos que vas a tener. La lista de los diagnósticos que ustedes pueden leer son este, los más comunes, pero hay más allá de esos tipos de comportamientos y muchos de esos comportamientos no necesariamente corresponden a la discapacidad, sino que corresponden a la mal crianza en el hogar o a la falta de sistemas inclusivos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? No hay manuales estrictos que nos digan como que yo tengo este manual sagrado de la discapacidad, cómo lidiar con discapacidad y ya con esto yo sé cómo tratar a tal estudiante, este, este y otro estudiante. No. Entonces, desde ahí como que... No, témonos el chance, como decía, conocer a los estudiantes, explorar a los estudiantes. ¿Y qué es lo que pasa? Algo que es muy importante. Muchos niños, como los adultos, opinan y actúan de cierta manera ante las discapacidades, producto de eh, desconocimiento, producto de ignorancia, ignorar ciertos temas. Entonces, algo muy importante, si yo voy a tener un niño con discapacidad en el aula, yo tengo que hablar con mi estudiante al inicio del curso, y decirle, estimado estudiante, tenemos a Carlito, Carlito es autista, autista quiere decir de que a veces puede pagar un grito, puede que sí, puede que no, necesariamente, porque si yo digo que siempre va a ser así, ya es un diagnóstico, no necesariamente va a ser eso, y eso no significa que lo da a propósito, sino simplemente es por esto y esto y esto, y se explica al estudiante, se educa al estudiante de esa manera. ¿Ya? Si no nos vamos a encontrar, así es, sensibilizar a la comunidad escolar. Exacto. Sí, ya, perfecto. Ya, sensibilidad a la comunidad escolar. Y les pongo lo siguiente. Miren que es algo, miren algo muy, muy, muy irónico. Eh, un niño autista en un centro comercial, un ruido, digamos, que lo molestó demasiado. Entonces el niño viene a sentir al piso, empieza a estar para el grito. Y está pegando gritos desesperados. Toda la gente lo, lo, lo mira alrededor. Se, se, se detienen, lo vuelven a ver y se quedan todos asustados. Caso uno, niño autista. Caso dos, niño malcriado, sin ninguna discapacidad. Pegó uno grito se puso a llorar. Ajá, mira qué niño malcriado. Ajá, dale, sigamos. ¿Qué pasó ahí? Ya, entonces, pensemos en eso. Ya, pensemos en todos esos aspectos. La comunicación familia, eh, profesores, muy importante, y estudiantes también, muy importante. Tanto con los estudiantes que se burlan de los estudiantes con discapacidades, abordemos a los padres. Muchas veces los niños son el reflejo, los estudiantes son el reflejo de sus padres en el hogar. Son el reflejo de comentarios que han escuchado a lo largo de su vida, con respecto a cómo han sido criados. Entonces, bueno, démonos la tarea de sensibilizar a ambos, a los niños y a los padres también de paso, para tener una sociedad más inclusiva. Ok, bien, eh, maestro Meinder, este tema ha mm, motivado mucho interés, eh, ya tenemos a varias instituciones interesadas en poder contar con con eh, vuestra presencia, en particular a nuestra amiga que nos escribe por el WhatsApp de eh, Educación sin Fronteras del eh, Centro de Educación Especial Manuel Duato en un dito famoso llamado Los Olivos al norte de la capital limeña. Lo mismo también, eh, también hay eh, interés eh, por contar con su experiencia con nuestra externo. Sí, gracias también por su inquietud. Tenemos exactamente cinco minutos finales, vamos a dar una rompita, está Marister Panta también por ahí, y nos vamos a San Miguel antes, al litoral de Lima, la capital de Perú, nos vamos con el maestro Guillermo Ortiz, un minuto tenemos para unos comentarios finales, adelante maestro, lo escuchamos. Gracias Julio, felicitar al doctor Minder Montenegro por esta tarea, que muchas veces no le hemos dado la importancia de vida por parte de nuestras instituciones educativas. Gracias por su aporte que nos hace ver que debemos de ser profesores con un carácter comprensivo, crítico y multidisciplinar. Eh, somos los mediadores en esta tarea pedagógica y debemos de dar el apoyo y guiar a nuestros niños para que logren aprendizajes significativos. Gracias, Maestro Minder Montenegro, y estoy seguro que muchos colegas quedarán contar con su apoyo, porque es de vital importancia en estos momentos en nuestra tarea educativa. Muchísimas gracias. A ti, a ti, maestro Guillermo, y antes de regresar a Nueva York, allá con nuestro amigo Meiner Monte. Adelante, adelante, escuchamos. ¿Me permite una consulta? Ah, bueno, quería hablar. Adelante. Adelante, Lidia, te escuchamos, Lidia. Sí. El micrófono es tuyo. De, eh, muchísimas gracias, realmente es una, una conferencia muy importante para todos. Todos, ya que estamos en el trabajo de la inclusión en todos los aspectos tanto familiar tanto en la parte escolar y laboral ¿no? eh, ya que tenemos mucho que trabajar yo soy docente sani y yo incluyo y tengo a cargo muchos niños con todas las discapacidades y veo que hay muchas todavía muchas actitudes renuantes negativas en el trabajo de la inclusión ¿no? nosotros somos sani como dice somos los últimos que trabajamos en el trabajo de campo, ¿no? que dictan muchas normas, muchas leyes, y realmente a veces no están eh, dentro del trabajo de lo que es la corte, ¿no? Entonces, yo realmente felicito, y qué interesante es ese trabajo, esa apertura, para poder nosotros este, conocer ¿sí? el claro, el, el conocimiento. Nosotros tenemos que conocer todo: lo que es braille, lo que es sorbetera. ¿no? Todo lo que es la comunicación de señas, todo lo que es trabajar con niños con PC, hasta niños talentosos y superdotados. ¿no? Realmente a mí me interesa esto, comunicarme con el capacitador porque realmente tengo muchas preguntas y muchas inquietudes que hacerlo. De repente ha sido corto y de repente, de algún momento, nos pueda atender. Gracias por ese tiempo y gracias por invitarme. Gracias a usted, Lidia Ester Raimundo. Mundo. Bueno, y aquí nos permitiremos, Mender, con la confianza y tu calidad humana y tu identificación con los principios de la educación inclusiva en el mundo. Bueno, comprometerte pues para una segunda parte para seguir en este fascinante mundo. Y antes de regresar a Nueva York, allá... Contigo, Mínder, eh, tenemos un minuto, maestra María Esther y Imán, también importante experiencia, varios años dedicados a la educación eh, con estos niños, estos angelitos que nos han tocado en muchas ocasiones como estudiantes. Adelante tu experiencia, tenemos un minuto, María Esther. adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Para decirle a nuestra colega Lidia Esther que no está sola trabajando en el SANE, ¿no? Somos un gran equipo, el cual pertenecemos al Cenarebe. Recuerda que en el Cenarebe es el Centro Nacional de Recursos Básica Especial, y este a su vez cuenta con los CREVES, ¿no? Que son los de Recursos Básica Especial, y estos a la vez son los Centros de Educación Básica Especial, y ellos cuentan con el SANE donde tú eres una especialista. Y este especialista tiene a cargo varios colegios, donde vas a encontrar en los colegios dos alumnos por aula, está notificado por ley en el Ministerio de Educación, el cual nos respalda. Y basarnos bastante en lo que es la actividad del docente, porque tenemos que saber qué es lo que está realizando el docente y disgregar para esta clase de niños en educación inclusiva porque esto es a nivel mundial, no solamente es nacional, y contamos con ello. Nuestro gran trabajo es de corazón como docente. Y déjame decirte que empecé desde los 18 años en un gran colegio de educación básica especial durante 8 años para llegar a ser la especialista dentro de lo que es un crebe de la provincia constitucional del Callao. Es lindo trabajar con ellos porque son unos angelitos que pueden realizarse mucho más allá, como dice nuestro profesor de otro país, amigo nuestro, y hacer que estos niños salgan adelante, porque es muy diferente hacer modificación de conducta, que eso viene de casa. Muy agradecida a usted. Gracias, gracias. gracias. Gracias a ti, María Esther, amiga, extra, colega y promoción. Un minuto, cerramos, antes de ceder la palabra al maestro y presidente fundador de nuestra organización Moridermo, eh, Meinder, hay mucho trabajo, hay mucho hermano por hacer. Adelante, Meinder, tu despedida. Bueno, muchas gracias a todos por haberme dado la oportunidad de estar el día de hoy acá, como mencionaba al comienzo, este, está mi correo, con mucho gusto les puedo... Brindar más recursos este, y, y nuevamente hacer hincapié en el hecho de que, como les decía, con esas preguntas del cómo hacer para comunicarme, cómo hacer para enseñarle, cómo hacer para yo hacerle una observación al estudiante, etcétera Recordemos los primeros expertos, los padres. Eso es muy importante. Los padres son los que han vivido con ellos y ellos, a través de la interacción con ellos a lo largo del tiempo y conforme han crecido, los padres han desarrollado muchas habilidades. Esos son los primeros expertos. Ya, porque los estudiantes, de hecho, como yo mencionaba anteriormente, este, eh, a pesar de que se le han puesto nombre a las diferentes discapacidades o diferencias que ellos tienen, no necesariamente que se puede decir que todas son estándares. Entonces, cada una de estas de diferencias son, valga la redundancia, diferentes, entonces cada padre ya ha tenido la oportunidad de experimentar con esto. Entonces, abordémonos, comuniquémonos y van a ver que vamos a aprender bastante de ello. Ok, gracias Maynard. Doctor Boris Dermond, cierra usted, lo escuchamos, adelante. Sí, muchas gracias a nuestro expositor el día de hoy. Debo decir al, al terminar que muchas veces el concepto de la discapacidad se ha conceptualizado desde una corriente de las minorías o la defensa a las minorías y lastimosamente eso ha la, lastimado de algún modo el trato adecuado y más se ha dedicado a la defensa de las minorías que al trato adecuado de esas minorías. Y por esa razón, viviendo en Estados Unidos y sabiendo cómo se trata a esos niños, que no necesitan de la defensa de nadie, simplemente el Estado y el sistema le da lo que corresponde, lo que hace. Simplemente eso. Aquí en Perú se ha eh, contextualizado un poco desde el punto de vista de la política, que las minorías y que las minorías no, no son minorías, son realidades, son personas que necesitan nuestra atención. Son personas que necesitan nuestra dedicación. Y poner un niño eh, con discapacidad, o como lo queríamos llamar, con, con este, capacidades especiales, dentro de un grupo de niños de 25, 25 niños, no es eh, lo mejor. Pero, de todos modos, esa es nuestra política. Lo vamos a manejar desde esa manera. Y vamos a hacerlo mejor. Y desde Educación Sin Fronteras y Darmon Enterprises, eh, trabajamos en función de ayudar a recomendar a los maestros la mejor estrategia, la mejor manera de tratar a la persona humana, que es nuestro objetivo. No es nuestra corriente, es nuestro objetivo. La persona humana, para que ésta pueda recibir de parte del maestro la atención que le corresponde como un hijo de Dios, como una persona a quien debemos que merece nuestro respeto y nuestro cuidado. Gracias al expositor de esta tarde, a los que asistieron en esta noche o en esta tarde también, de parte de Darmon Enterprises, mi agradecimiento personal a Julio García del Mazo por la dirección de este trabajo, eh, eh, yo diría, eh, ni siquiera titánico, mucho más que eso, Julio, y reconocemos tu trabajo y todos los maestros en este día a ti, que eres nuestro maestro, te damos un aplauso que te mereces. Muchas gracias, gracias. por dirigir este gracias. programa. Ustedes. Gracias, gracias a Zoila, gracias a Teodorita, a, a, también a Silva, a Farroñán, Ricardo, Paola, Mariestero, Olga, Miriam, Janet, gracias Mari, María, Villafuerte, María Elena, Benítez, Luis, Lina, Lidia, Jenny Lara, Jenny Cárdenas, Chávez, gracias por tus felicitaciones, gracias también a, a Gladys, a Gisela, a... Gisella, a, a a Gladys Guarhua, a Esther, a Doris, a Cristina, a Betty, gracias uh, Beatriz, el lector, nos mantenemos en contacto por WhatsApp para lograr ese objetivo de reunir a tus colegas y compartir esta brillante brillantes experiencias. En nombre de eh, Educación Sin Fronteras, que el Señor Todopoderoso les bendiga grandemente y los mantenga con paz, bien y sobre todo salud en cada uno de sus hogares, en cada una de sus localidades, en cada una de sus regiones. Esta conferencia de Educación Sin Fronteras ha terminado. Nos encontramos el próximo jueves a esta misma hora, vía esta misma sala de Darman Enterprises. Gracias, hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.